¡Ya! ¡Vámonos! Bueno chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo Yo soy Pedro Y hoy estoy presentando Yo solo Porque hoy le voy a proponer un reto a mi madre Bueno, un reto Le voy a decir que se si quiere que sea El rey de la casa 24 horas No voy a ser muy bueno Ni tampoco muy malo Entre medio bueno chicos, mi madre creo que está por ahí, no lo sé muy bien, ahora miraremos por ahí. Vamos a buscar a mi madre, ven María, ven, que está ahí, mira, ven. Ven María, ven, bájate de columpio un segundo, corre. Ven, vamos a buscar mamá, ¿dónde está mamá? Está ahí. Ah, está cogiendo lechuga, hola mami. ¿Qué ¿Qué Te quiero proponer una cosa. ¿Qué me quieres proponer? Pero que, que está cargando con vida. Sí. Anda, pues dímelo, por lo menos que me, que me presente, ¿no? Sí, sí. Hola, familia, onda, ya. Yo soy Pepi. ¿María ya se ha presentado? No. ¿Y esta Hola. Es María. Mira, bueno. ¿eh? Eh... Mira, chicos, mira, chicas. La gloria de verla. El reto no de 24 horas, yo siendo el rey de la casa. El reto de 24 horas, estoy siendo. El rey que la casa tiene mucho morro, eh? ¿no? No. ¿Y por qué no soy yo la reina de la casa? Porque tú siempre eres siempre. No, el rey de la casa eres tú siempre. No, mami. ¿No? Venga, ¿La acepto o no? Porque oh, eso conlleva mucho. Madre mía. Para los amiguitos. Venga, vale. ¡Vamos, chicos! Venga, bueno, ¿y tú, María, acepta? Bueno. A ver. Pues vamos a empezar este reto tan guay. Esto ya ha comenzado. Vení, por favor, María, mamá, vení. Sí. Sentaros aquí con esa trato, venga. A ver, María. Quiero que se bueno? Eh, venga, a ver. Eh, bueno, aquí tengo a mi amigo por el cojo Juan. Eh, María, necesito, por favor, que vaya a por el mando. Lo traiga, por favor. Mami, yo necesito. Tú traes la mamá. Mí de okay, me traigo una cereza. Toma, Gracias. Y un poquito de agua, por favor. Eh, una cereza. una cositas estas, que son buenísimas. ¿Quieres comprar más allá? Sí. ¿Al no? Sí, eso. Qué morro tiene. Y... Se va a aprovechar todo lo que haya de la gana. Todo y... lo que de la gana. Y algo que yo vaya pidiendo más. Venga, por favor, no. te lo pido, por favor. venga. Voy Me acercamos un poquito a la mesa para que se quede. Nadie no manda, pero. Vale. Sí. Bueno, chicos. Yo. Alucinando. Esto lo tenéis que hacer en vuestras casas. Es lo mejor. Tú estás así. Y ellas. Aquí. Hacemos más algo que es. súper divertido. Uy. qué rápido. La cereza del señor, la, la mora del señor. Aprovecha. Qué rico. Esto, chicos, os lo recomiendo un montón. Esto es vida. Eso ya. Ahora me voy a pedir una cosa. Por favor, ¿me podéis traer... ¿Un yogur de coco? ¡Gracias! ¿Se está pasando ahí, mamá hoy? ¡Toma, señor! ¡Gracias! Y, mami, por favor, unos frutillos secos. ¿Se está pasando? ¡No, no me estoy pasando! aquí Aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí, aquí. uno? No, no, quiero. ¿Qué más quiere, quiere señor? ¿Qué más quiere de la casa? más mía, se está pasando. Sí. Adiós. Madre mía. Por el canto la cerveza, increíble que Esto es vida, digo. Esto es vida, totalmente. Mira, por aquí están las cerasitas, las matas que me ha traído mi madre, yugu de coco, riquísimo, y ahora que le pedimos, que te pedimos a mamá, mami? Pues el rey de la casa me acaba de pedir un vaso de leche con colacao. Ah, vale, sí, de verdad. Pues, eh, rapidito, por favor. ¿Rapidito? Sí. Rapidito, ¿no? Sí. ¿Quieres algo más? que la leche quieres algo más? Eh. No, no. Gracias. No, no, no quieres no, comer. No. Ya está, al principio que coma el, el caballero, si desea algo más me lo pide... Y, y nada, lo dejamos aquí desayunando con ustedes He terminado de desayunar y le voy a decir a María María, pesa por una toalla, por favor Y María, mamá, sígueme Vamos, Lola, quédate aquí Y tú no puedes salir por los carates Sígueme. Hola, hola ¿Ya ¿la toalla la has cogido? Sí Dámelo Toma la toalla Pero Pero ¿Dónde vamos, Pedro? ¿Aquí a dónde? ¿Aquí a qué? ¿Qué va a tomar el sol? Muy por favor, siéntate ahí, por favor. Sí, sí. Quiero, también. Oh, ¿Qué quieres? Sí, otra <risa> vez. ¿Qué quieres que un masajito a los pies. Oh, ¿Sabes lo que creía? Digo, quería que iba a decir. Vamos a tomar aquí el sol un poco. Vamos cambiando y tomamos el sol. Digo, bueno, vale, pero bueno, más sé que no. Más sé que quieres, un masaje a los pies, que morro. Voy de Venga, un poquito, que te prefieres cosquillita o. Oh. Un masaje, un masaje de presión. ¿Qué prefieres? Cosquillitas. Cosquillitas. Cosquillitas. Hoy, el día que me toque a mí, va a estar todo el vídeo haciendo eso. Porque, vamos, es que me encanta. Esto así. Uy, uy, uy. María está quitando vallejo. la a acallarlo, que se relaje. ¿Dónde creéis que vais? ¿Eh? Es que me iba a colocar bien, Pedro. Me iba a cortar la sí, sí, claro. Pedro. Esto Un... está grabado. Esto luego lo veo. No, no, no. Sí si es que me iba a levantar. Que íbamos a colocarnos bien, ¿verdad, María? Uh -huh. No. No me que más payajos, por favor. Ya, me duele. <risa> no, si relaja. No. Bueno, ya está. Venga chicos, ya, hemos terminado. ¿sí? Ahora necesito que vayas al campo. ¿Qué? ¿Al campo por qué? Y me compre 200 pelotas y algún juego. ¿Perdona? Sí, sí, venga. 200 pelotas, pero pelotas de qué? Pelotas de plástico. Esto se le ha ido la cabeza, ¿eh? Creo que se le ha ido la cabeza. ¿Pelotas de plástico? Sí. 200. Pero, pero, 200, pero pelotas de cuál? La de los parques, esto. Venga, Madre mía Y ya os contaré para qué Y yo me voy a quedar aquí Bueno María, vea a por mi bolso, voy a por la llave del coche, corre Qué morre ¿también? Bueno, un poquito, va. Venga, ya venimos A ver un... Dios Bueno chicos, creo, ah, mira, ahí están ¡Eh, 200 pelotas! Ah, mira qué oh, tan chulo Aquí hay 200 pelotas Aquí hay 100 No, aquí son 100 Y ahí ya hay 200 Ajá. Bueno, bueno, ya chicos, chicos Las pelotas Aquí hay 100 Y aquí otras 100 Que son 200 Y un juego de Carlos. Muy bien Bueno, ya no explicarás para qué Ya me explicaré para bueno, bueno, chicos pues... Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Que sabréis el reto que vamos a hacer. Adiós Adiós Adiós no no no no oh. no no por fin os tenéis que suscribir corre corre corre corre corre, corre. corre, corre. uno corre. Dos, dos tres, tres cuatro, cuatro y cinco, cinco y activa cuatro. la campanita para ver todos la los vídeos que, que, que subimos adiós, adiós. adiós. y compartir compartir compartir